Gracias, gracias, Presidente. Bueno, eh, nosotros presentábamos esta moción consecuencia de una interpelación porque, eh, ciertamente, tenemos un grave problema por lo que respecta a los derechos de nuestros emigrados y nuestras emigradas en el exterior, sus derechos electorales, pero también sus derechos sociales. Desde que en el año 2011 se aprobó la reforma de la Ley Electoral en la que se modificaron diversos artículos que afectaron directamente a los residentes en el extranjero, obligándoles a inscribirse expresamente en el censo de forma presencial en los consulados, la participación no ha dejado de, eh, de bajar. Cada vez hay más abstención. Hemos llegado a una abstención del 90%. Tanto es así que en las últimas elecciones del 2016, el 26 de julio del 2016, la participación de eh, las personas residentes en el extranjero solo llegó al 6%. Solo llegó al 6%. Es evidente que hay unas trabas burocráticas insalvables para los residentes en el extranjero y que tenemos que hacer frente a estas trabas burocráticas entre todos y todas es una obligación para todos los grupos políticos tener espere que un hacer momento, frente senadora a ella. Senadora sí. Avila, espere un momento, por favor. Señorías, guarden silencio porque hay un rumor de fondo que es que es imposible escuchar a la senadora Vila. Guarden silencio. Gracias. Continúe. Gracias, Presidente. Lo que se conoce como voto rogado. El hecho de tener que rogar el voto eh, es una limitación sustancial de la capacidad de ejercer los derechos democráticos, los derechos más fundamentales eh, y, además, este voto rogado perjudica la legítima participación de la ciudadanía en las elecciones, como hemos dicho. Gracias al trabajo gracias al trabajo de, de la Marea Granate, de las movilizaciones sociales, gracias al trabajo de la FIEC también que hace varios años que eh, vienen denunciando esta situación de este agravio comparativo, hoy estamos aquí, hoy estamos diciendo alto y claro que hay, que derogar, que, hay de, que derogar esa reforma de la ley electoral, que hay que derogar el voto rogado. Hacen falta también otro tipo de medidas eh, sustanciales, pero sabemos y somos muy conscientes que en estos momentos hay una subcomisión en la, en la Comisión Constitucional del Congreso que tiene presente todos, todas estas dificultades, todas, todas esas trabas burocráticas que supuso la reforma de la ley en su momento. Con lo cual, eh, tenemos a bien esta, considera esta comisión, la queremos considerar, queremos respetar sus trabajos y creemos que es importante, sin embargo, que el Senado dé algunas, vamos a decir haga algún tipo de propuesta a esta Comisión para que, tenga, para que tenga en cuenta estas peticiones, peticiones como la derogación del voto rogado, la reforma de la disposición adicional séptima de la Lorec, de forma de que se pueda enviar en un menor plazo posible la documentación necesaria para el ejercicio del voto en los casos dispuestos en el artículo 75 ampliar los plazos de escrutinio para favorecer las, la posibilidad del voto exterior para que éste sea contabilizado. Hay que analizar, analizar y valorar también la posibilidad de la votación electrónica, aunque sabemos que en Holanda y Alemania eh, se ha desestimado finalmente eh, el sistema de votación electrónica por problemas en el sistema, por problemas también de fraude electoral, con lo cual por eso pedimos de forma muy eh, cauta que se estudie y que se valore la mejor manera posible eh, el sistema de votación electoral, electrónica. Creemos, creemos que también es importante analizar la posibilidad de, de renovar el censo de inscripción en el CERA que ese censo y esa renovación sea cada diez años, porque el plazo de cinco años dificulta también esa renovación y hace que de nuevo el censo se convierta más en una traba burocrática que en una ayuda. Y creemos que hay que estudiar todos los mecanismos posibles y hay que trabajar en todos los mecanismos posibles e instrucciones pertinentes para facilitar los trámites necesarios durante el proceso de voto, como las comprobaciones, las renovaciones o las correcciones del censo, para que se puedan realizar de forma sencilla y por varios medios. También los informáticos, claro está. Nosotros sí hacemos, música... señoría. Sí, sí, sí, presidente, voy terminando. Sí vamos a hacer caso de, eh, de todas esas consideraciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, de las, de las consideraciones del Defensor del Pueblo, que dicen claramente que hoy, aquí, ya, hay que empezar a eh, eliminar todas las trabas posibles para que los ciudadanos residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho.